Hay una bonita luna, no está llena, llena del todo. Lo que ilumina, pues, para los ojos de los humanos, eh, un poquitico. Aquí está Max. No sé si lo ven, yo creo que no. Porque por ese sector se ve la luz. Entonces está más punta de luna y velas. Está la sala. Ahí está la cocina. Domingo. Fascinante en la oscuridad. Como pueden ver, va a ser una, una, una frase de cliché. Como <risa> pueden ver, <risa> estamos en una cocina, obviamente picando finamente el tomate, aprecio. Mucho programa de cocina que Estamos haciendo un hogarito ahí medio suave para. Para qué? Para sí. Eh, para comer. Estoy pensando es que quiero ir allí al cultivo de cebollas. No sé si hemos ido. Antes que se acabe la batería pues del celular. Que es la que nos va a iluminar estamos haciendo gallito ahí estamos picando y sacamos cebolla de un cebolla que hay por aquí pues no un poquito de cebolla la luz del celular se va a acabar aquí sacamos la cebolla en un cultivito ahí hay que meterle más mano y más cebolla no sé cómo se hace yo soy Juan de Escobar desde un día sin luz en el carmen de Llorado